hola chicas y chicos bienvenidos sean todos una vez más al canal hoy les quiero traer este hermoso arete miren qué belleza con materiales que tenemos en casa y con técnicas que ya están en nuestro canal si te gusta lo que estás viendo regálanos un like activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cuando se, cuando hagamos videos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y nos regalan un like así que por favor Regálanos un like. Bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad y a todo el que está y todo el que está suscrito aquí a nuestro canal. Muy bienvenido sea. Bueno, hoy le quiero traer esta técnica. Esta técnica es muy fácil. Ya la hemos hecho varias veces en nuestro canal y hoy le voy a enseñar simplemente cómo la podemos hacer. Bien. Entonces, los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete. Vamos a necesitar un botón, claro está, este tiene 10, este mide 10 milímetros. Tenemos un aro en acrílico, este mide 30 milímetros. Mostacilla de la número 8. Tenemos perla o esfera del número 12, estas que estén aquí ya están previamente forradas tenemos hilo del número 15, hilo para forrar los los botones, los aros y todas esas cosas que en videos anteriores recuerden que aquí arriba en este link que sale aquí le voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan ver si son nuevos en el canal puedan ver los cómo hacemos esto, cómo forramos y los hilos también y para esto yo voy a utilizar aproximadamente 6 yardas de este hilo para hacer los, el, el arete completo, bien, bueno recuerden que vamos a usar el pegamento, tenemos nuestra encendedora y tenemos aguja e hilo nylon, bien para empezar vamos a, recuerden de no pintarse las uñas por favor cuando hagamos esto, miren vamos a empezar si eres nuevo en el canal te voy a dar, te voy a enseñar este pequeño truco de inicio. Tomamos nuestra esfera de 12 milímetros, tomamos nuestro silicón, ponemos poquito, no mucho, para que no se ensucie y dejamos. Ok, lo hacemos de nuevo despacio. Dando pequeños toquecitos para que él vaya cerrando por sí solo. Recuerden no tapar mucho el orificio, mirenlo aquí donde está. Ahora esperamos que seque y mientras él va secando... ponemos poquito, bien vamos poniendo poquito y vamos a ir dando vuelta, así de esta forma, bien. damos toquecito para que vaya secando, recuerden que si tienen la jeringa se le va a hacer mucho mejor no ponga mucho para que no se le dañe y no se ensuce su hilo recuerden que si se ensuce pueden usar la acetona o el alcohol para limpiar Bien. dando pequeños toquecitos haciéndolo con amor aquí pueden ver que mi eh, que está saliendo un poco torcido y con mi aguja lo que voy a hacer es enderezarlo con mi aguja no con mi tijera perdón lo enderezo un poco, para que el orificio no me quede torcido voy a terminar de poner mis últimos, mi último toque de silicón de silicón frío forma, aquí voy a poner mi último poquito, así, aquí voy a poner mi último poquito, espero que seque y lo voy a dejar hasta ahí, bien, vamos a esperar que seque para poder cortarlo, con mi dedo voy a presionar así un poquito y voy a cortar aquí, bien, y voy a aplastar y quede así y así queda ya mi bolita forrada ahora la voy a poner aquí y ahora vamos a trabajar con el aro vamos a hacer lo mismo con el aro voy a tomar un poco de hilo aquí tengo mi hilo voy a hacer lo mismo voy a poner un poquito de pegamento no mucho para que no se vaya un desastre y cuando vamos a divertirnos esperamos que esperemos que seque y esto vamos a ir dándole vuelta así de esta forma de esta forma Siempre Sosteniendo con nuestras manos el inicio mientras el, el pegamento seca. Así. Bien chicas y chicos, yo voy a adelantar el video porque esta técnica y estos videos ya están en nuestro canal recuerde de revisar de ver los links si eres nueva en nuestro canal y todavía no sabe esta técnica te recomiendo que entres a los links que voy a dejar en la parte superior del video o de la pantalla y podrás ver todo referente a los hilos y la técnica de, de forrar los aros las bolas Y, y todo lo que tiene que ver con el video Bueno chicas, vamos a adelantar el video Para que el video no sea muy extenso Ya, es que, ya que es una técnica muy fácil Dos horas después ya que mi aro está previamente forrado ya tengo mis esfera lista y mi botón también, bueno, ahora vamos a ensamblarlo recuerden de seguirme en todas las redes como el Rincón de Rosy, recuerden de compartir estos videos con quien ustedes más les gusten y recuerden de suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like, bien, a esto vamos a ensamblar este hermoso este hermoso arete que está divino ahora para el verano. Bien, miren, aquí tengo mi botón y vamos a hacer esto. Vamos a ensamblar nuestro hermoso arete. Bien, lo primero que vamos a hacer, yo voy tengo el hilo nylon aquí. Si ustedes no lo pueden ver, es porque es muy delgadito y es hilo nylon. Bueno, le voy a hacer un pequeño nudito en la parte de abajo, vamos a separar y lo que voy a hacer es justamente donde termina donde termina la conexión del, del, del hilo, donde termina yo voy a enganchar mi hilo en algo. y lo voy, vamos a coser prácticamente prácticamente no estamos cosiendo y que quede muy bien el hilo nylon que no se vaya a despegar. Si usted oye un en trueno sí está lloviendo bastante. Voy a tomar una moza silla me voy a quedar justamente aquí prácticamente a la mitad voy a tomar una moza silla de la número 8 y voy, voy a enganchar directamente así de esta forma hacia el botón voy otra vez justamente a bajar de esta forma voy a atravesar el botón o sea cosiendo directamente sobre los hilos voy a engancharme otra vez paso a través del hilo paso a través de la de la mosasilla 8 vuelvo y me engancho en el hilo que esté en el aro y voy a subir otra vez de esta forma que no me quede muy arriba ¿eh? porque lo hago con el hilo nylon porque el hilo nylon me da la facilidad de que es muy difícil romperse y también me da la facilidad de que es un hilo total, prácticamente invisible ¿Ven? voy a tomar mi otra mozasilla y voy a hacer la misma secuencia que hice anteriormente bien, miren estoy haciendo lo mismo pasando mi hilo a través del, del nylon nylon y entrando directamente hacia el botón haciendo lo mismo así. ahora me voy a pasar a la parte de atrás del botón todavía no está colocado lo que es lo que es la base del arete recuerden que ustedes pueden trabajar con los materiales de su preferencia y con el hilo de su preferencia y los colores también. Recuerden que simplemente yo soy el, el canal para mostrarles cómo se hacen. Ya depende de ustedes qué hilo y qué materiales puedan utilizar. Bien, a esto yo voy a cortar. Yo voy a cortar aquí con la pinza. Y voy a cortar. voy a hacer con la pinza. Y voy a cortar el hilo. Yo podía seguir de esta forma, si ustedes lo hacen también, ustedes pueden seguir de esta forma coser hasta aquí, pero no me gusta hacerlo así. A mí me gusta hacerlo totalmente individual. Voy a volver otra vez, voy a hacer mi nudito y voy a poner una de la esfera, miren así, de esta forma, que me quede justamente en el centro junto con el botón así para que para no perderme ni para que ya me queden una eh, mirando para otro lado o me queden torcida entonces me voy a enganchar justamente aquí aseguro mi esa forma estoy asegurando mi hilo que no se vaya a salir y que esto esté seguro. Bien, ahora de esta parte donde se ve la parte más gruesa, vamos a de mirar aquí esta parte. Yo voy a, a introducir mi aguja. Voy a tomar una moza silla de la número 8. entro a través de la esfera y vamos a hacer lo mismo vamos a asegurar o sea a coser por dentro vamos a engancharnos eso por el hilo así de esa forma tienen que hacerlo despacio para que su aguja no se vaya a romper ya que estamos haciendo un poco de presión y esto lo vamos a asegurar y lo vamos a repasar varias veces. Recuerden que los trabajos se repasan para que puedan asegurarlo. ¿verdad? Voy a repasarlo otra vez, me voy a pasar por mi aguja. Y voy a entrar de nuevo. Otra vez, repito la misma secuencia así de esta forma y miren cómo queda bien ahora voy a colocar mi otra esfera de este lado así voy a recorrer así de esta forma voy a recorrer un poquito Trabajen con su hilo despacio para que su hilo no se le vaya a enredar. Bien, ya estamos aquí. Voy a hacer lo mismo. Recuerden que esto se repite. Pinchamos. Así de esta forma. Tomamos nuestra musasilla. miren Y vamos a hacer lo mismo. Recuerden que lo tiene que repasar, así, Hacemos a través del hilo, así, de esta forma, entonces solamente nos queda una sola esfera por colocar, Nos enganchamos otra vez nuevamente, Vez que no nos quede nada flojo, y ahora nos vamos a colocar para vamos a, a caminar para este lado. ¿Ven? Colocamos la otra esfera de esta forma. Aquí, miren qué belleza, miren qué bello que era, verdad que sí, miren muy lindo, muy práctico. Clarete algo para, para este verano. Ahora. Entonces vamos a proseguir, recuerden trabajen a través de los hilos despacio Bien. aquí tenemos ya la última entramos la colocamos y repetimos buscamos el orificio recuerden todo esto tienen que repasarlo así y miren qué bello miren qué bello miren qué bonito queda verdad queda muy bello bueno chicas y chicos hasta la otra entrega gracias a todos por estar ahí pendiente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 Nos pueden seguir por todas las redes como el Rincón de Rosy. Y si te gustó lo que viste y lo que ves en el video, no te olvides de regalarnos un like. Bueno, se le quiere a todas. Nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Yo espero que esta técnica que te acabo de enseñar eh, te pueda servir. Eh, ya que podemos hacer miles de técnicas, recuerda que siempre te he dicho que si no puedes ser la primera, lo intentes ser la segunda. Y si no, lo sigues intentando hasta que dé con lo que quieras dar. Bueno chicas, nos vemos y chicos, hace otra entrega de Rincón de Rosa y se le quiere a todas. Bye.